dos niños muertos tras enfrentamiento del ejército con pobladores de comunidades indígenas en Michoacán. Los hechos ocurrieron este domingo 19 de julio en la comunidad de Ixtapilla, en el municipio de Aquila, ubicado a 700 kilómetros de la Ciudad de México. Comunidades indígenas bloquearon carreteras tras la detención del líder de las autodefensas del municipio, Cmi Verdía Cepeda, quien conducía una camioneta blindada que el propio gobierno le dio tras levantarse en armas contra la banda de narcotraficantes de los Caballeros Templarios a principios de 2013. En respuesta a los bloqueos, los militares instalaron retenes y centros de mando y detuvieron a autoridades comunales. Los pobladores lograron interceptar un camión que llevaba a sus líderes, lo que al parecer provocó que policías y militares abrieran fuego, según testigos. En la balacera murió Edilberto Reyes García, de 12 años de edad, Neimena Natalí Pineda Reyes, de 6, y Melecio Cristiano, de 60. Hasta el mediodía de lunes, la única autoridad que se había pronunciado sobre los hechos es el Grupo de Coordinación Michoacán, integrado por autoridades de justicia del país para combatir el crimen en ese estado. Ellos confirmaron la muerte de Heriberto Reyes y sostienen que fue un grupo armado no identificado el que disparó contra los pobladores.